Vamos directamente a crear el campo primero, encontramos eh, <coughs> la postura cómoda, sentados empezamos con la espalda erguida, podemos rotar un poquito los hombros para relajarnos un poquito, traer calorcito al pecho y rotar hacia adelante okay. y ahora encontrando esa postura cómoda de cuello también cómodo mentón un poquito hacia adelante Empezamos a, a conectar más con, con nosotros mismos, con este momento, con este grupo, con este miércoles de renacer. Y así sin más del corazón trazamos una línea, todos los corazones aquí reunidos. Y sentimos ese calorcito de corazón a corazón. En cada día que nos reunimos más cercanos, más compartimos, más agradecidos todos. Agradecidos a todos por uniros al campo Agradecidos a los maestros Du y Ling. Y desde calorcito en el corazón, ese fueguito Vamos trayendo nuestra mirada al interior a sentir esta unión y esta conexión los que llegan nuevos también sentirse ya directamente en familia, en casa en estas reuniones de volver a, a casa, de sentirnos en casa. Echamos una mirada a nuestro corazón iluminado y echamos una mirada a cada uno de los corazones aquí iluminados también. Sentimos a todos en el campo como células de un mismo corazón. Todas las células únicas y a la vez todas las células iguales. Una misma conciencia, un mismo cuerpo. Nos sentimos como un gran corazón latiendo a la paz un solo ser en todos nosotros en cada célula sentimos esa igualdad y sentimos esa unión ese apoyo mutuo y conectamos más allá de nuestro grupo y nuestros corazones a todos los corazones que laten en este instante en todas partes Conectando con la vida en todas partes. Y todo también lo que no tiene corazón físico, pero tiene vida. De igual manera, sentimos también todas esas células de un mismo ser, extendidas en todo toda la Tierra. Y todo lo que parece que no tiene vida también conectamos con cada cosa que existe ni el viento y el agua y la luz, sentimos ese todo. y su perfecta unidad Más allá de la Tierra, con todo aquello que brilla y todo lo que no brilla. Todo el espacio inmenso que no tiene fin. Dejamos que nuestra mente se pierda en esta inmensidad. Sintiendo ese latir del corazón presente en, en todo el espacio, no importa lo lejos que llegue la mente, sentimos ese todo unido. Y lo más lejano que podáis llegar sentimos la inmensidad. y en esa inmensidad de pronto recordamos que estamos sentados en algún lugar en este momento y miramos adentro del cuerpo observamos también este espacio inmenso Dejamos que la mente se mueva dentro del cuerpo, tratando de sentir lo más adentro que podamos, así como hemos ido a lo más lejano, a lo más adentro, lo más profundo que podamos. Sentimos que no hay dentro, no hay fuera. Que podemos movernos por todo el espacio. Aquí okay. traemos nuestra mente hacia arriba, hacia el palacio de la conciencia y por un instante observar esta mente que en lugar de moverse, lejos o profundo, se aquieta, se mantiene en este palacio, observándose a sí misma. Al observarse a sí misma, no puede dirigir chi a ningún otro sitio. No hay movimiento. Así se, a la vez que se observa, se nutre. Y sentimos ese aclararse de la mente, ese purificarse, llenarse de luz. Seguimos observando, la mente se observa a sí misma de manera muy relajada. Y como una gran estrella, ilumina, ilumina. Transformando todo el chi. ilumina, purifica, sentimos la cabeza ligera, brillante y a su vez se emite a todas partes un cuerpo ligero, brillante En luz vibrando, palpitando en todo nuestro cuerpo de Chi. Esta mente pura, iluminada, la mantenemos y suave, suave, manteniéndonos ahí, abrimos los ojitos. antes que nada voy a leer un texto uh, con relación a a este mente pura iluminada uh, por uh, hacer un poco de, de énfasis hoy en en uh, yo Antí en eh, lo, todo lo que venimos viendo ser verdadero desde las palabras de Dr. Pan siempre cuando de repente oímos una palabra más <risas> quizá por ahí también pues es completa la información y pues he recordado este texto y he querido compartirlo que tengo la traducción Dice así, Ivanti es etéreo, invisible, claro y cristalino, puro y refleja como el agua en calma. Está en todas partes a lo largo de todo el universo. Contiene toda la información que ha existido a lo largo de los tiempos. Es capaz de reflejar la información del pasado y del futuro. Es el maestro de nuestras vidas. Úsalo y trata de ser consciente de él cada día. Hunyuan Lin Qi es increíblemente poderoso. Va a todas partes a pesar lo pequeño que es. Y no tiene peso alguno a pesar lo grande que es. Puede llegar a todas partes, no importa lo lejos que sea. Puede alcanzar cualquier lugar, no importa lo alto que esté. Puede transformar cualquier material tangible en Junyuan Chi. Y también puede condensarse, convertirse en algo tangible. Puede convertir cualquier energía en Junyuan Chi o en otro tipo de energía. Puede destruir cualquier objeto sólido y atravesar cualquier obstáculo. Puede disolver cualquier cosa dañina y tóxica y sanar cualquier enfermedad. Puede realizar cualquier deseo o necesidad que tengas. Puede eliminar cualquier desastre de manera muy efectiva. Envía tus deseos de manera muy sincera y respetuosa. Y definitivamente hará que cualquier cosa que quieras ocurra. Y yo, en ti, es poderoso y puede hacer cualquier cosa se combina con el junio Chi original, se funde en él y continúa ascendiendo en espiral. Mm. siempre que tengamos algún obstáculo vamos de recordar estas palabras no hay nada que no pueda el ser el ser todo lo puede, todo lo ha creado todo es posible trasciende la materia trasciende todo hay que recordarnos siempre ir más allá de ahí el el, el eh, eh, compartía teacher Lou del gran deseo que algunos hace poquito también habéis vuestra experiencia de llegar a ese gran deseo de verdad de tocar esta naturaleza que somos es eh, vivir una vida más allá de, de la vida en sociedad ordinaria que para muchos puede sentir que falta algo y llegar a encontrar ese algo es el mayor regalo de cada existencia, el reconocer este ser y ahí trabajamos todos en cada día reconocerlo más, de descubrirnos más, reconocerlo más dentro de cada uno, dentro de cada persona. Dentro de cada uno ya es una bendición sentir que el ser habita en nosotros y en nosotros. Reconocerlo en los otros es ya doble bendición. Sentir, que más allá de madre o padre hijo, es un ser, es el ser quien hay detrás, más allá de la máscara. Sentir, más allá de cualquier máscara, más allá de cualquier rol, ese ser. Y así, aligerarnos cuando ocurren cosas como que nos deje alguna pareja que tengamos o que tengamos que, que salir de algún trabajo, siempre sentir que no hay nada malo que ocurra siempre es todo orquestado por el ser todo en su perfecta armonía lo que no sirve nos quita lo que sí sirve llega y entre en esa armonía sentir al ser en todo lo que ocurre ese es el estado ja, al que tenemos que luchar por llegar siempre más allá de las apariencias mm. Como hacíamos en, el, en la creación del campo, ese sentirnos células de un mismo corazón, realmente sentirlo así, ¿no? en la vida. Ni siquiera el malo, el que da el papel de malo en la película, es el malo. Es también célula del mismo corazón. Y, y, y así hay menos peleas. Entendemos por qué de lo malo y por qué de lo bueno y toda su armonía. Así el, el, el luchar por, por llegar a despertar de esa manera para vivir más plenamente, vivir desde el ser, es el mayor regalo que nos podemos dar a todos. Y así nos reunimos cada vez por un renacer cada día. Un renacer a ver, ver a todos con esos ojos de veo al ser. Solo veo al ser en cada uno. Me hablo a mí mismo en este momento. No hay tú, no hay yo hay uno, un monólogo continuo del universo y así, de esa manera, cuando tenemos retos en la vida, como pueda ser un, un, un reto de salud, siempre recordarnos que, como decía mi primer maestro, solo un maestro, solo un gran maestro puede hacerse tantos nudos. <risa> Creo que lo expresaba muy bien, o sea que si no fueras un gran maestro no te podrías enredar tanto, porque tú mismo te lo has creado y tú mismo te lo puedes deshacer, ese es el mensaje. Todos somos ese ser adentro, ese ser iluminado y hay solamente recordárselo a cada rato para no caer en la ilusión y dejar que ese ser nos guíe. Y si hay un reto, hemos elegido un reto para recordarnos más todo esto, no es nada uh, que nos sintamos, me ha tocado a mí, es imposible salir de aquí, es puedes, eres eso, podemos. Cada reto que nos lleve más profundo a sentir toda esta magia de lo que es sentir al ser. Y hay personas que puedan estar muy, muy malas y al borde de soltar la vida y se van y cuando se van vuelven realmente no hay miedo no hay miedo de lo que pueda ocurrir, nunca sabes porque no hay muerte realmente no hay no hay nada de lo que debamos temer todo es experiencia experiencia que elegimos para cada vez más ser, el ser y casi que si no tuviéramos esas esos retos casi que es imposible despertar, porque estamos tan cómodos en nuestra vida, nuestro café, nuestro paseíto, pero si no hay ningún reto, no hay manera de, de verdad despertar ese potencial para sanar, porque no hay quien, quien me pueda ayudar ya. He tratado todos los médicos y lo único que me dicen es operar o me dicen no hay solución. Solo así podemos llegar a despertar. Entonces, siempre ver la, la, el, el, el, el reto como una oportunidad. Siempre recordarnos, no importa lo que hayamos caído, recordarnos quién somos. Leer textos de personas que ya han sentido, han experimentado. Recordar experiencias nuestras propias, si es que las tenemos. Y recordarnos, recordarnos y serlos y serlos. Usar esos retos. Mm. Y si todavía no hemos logrado algo, siempre saber que es posible. Otros lo han logrado, así que voy a por ello. Voy a lograrlo, Voy a. vengo a esta vida a sentir quién soy. No a ir de paso, superficial. A escuchar esa tristeza adentro, si es que la hay, que siempre tiene su porqué. Los budistas siempre hablan mucho del sufrimiento. Y es un sufrimiento realmente que viene referido a un sufrimiento de la persona que vive alejada del ser, vive en la ilusión de creer que es una persona individual y no esa grandeza que es todo el universo. Y siempre se habla de ese sufrimiento porque el objetivo es despertar, siempre es el juego de la vida, despertar. Y si no despiertas, siempre el ser siempre te va a mandar esa emoción de falta algo, falta algo, por favor, búscalo, has venido a encontrarlo, busca, busca, y vas a sentir esa incomodidad, no encajo o lo que sea para cada uno, o ese dolor físico que necesita reparación. Entonces esos mensajes de adentro siempre hay que oírlos y de verdad abrirse a... a... A dejar ser más al ser en nosotros, al final es pura celebración, con sufrimiento siempre, siempre la transformación duele, pero es ese el mensajito de, del por qué doctor Pan finalmente dejó de ser médico convencional, o dejó la medicina tradicional china, lo dejó todo y se volcó a China en Chikung. Es por eso el objetivo último, el despertar esa conciencia. Ayudar a las personas a que despierten a esa verdadera naturaleza para liberarnos de todo lo que nos separa unos de otros y de lo que nos separa de nuestras posibilidades. Quería compartir... Eh... Un ejemplo de, sobre el, la disolución del ego, que coincidió cuando empezaba el, el, el curso con Louis Ling, que eh, daban a conocer más eh, este tipo de ritual relacionado con la disolución del ego. Hay una maestra de la India, a la que sigo, que se llama Ama, quizás algunos suene es una de las grandes líderes espirituales ahora de la India, eh, y las personas que quieren entrar a formar parte de, de la orden de Swamis, que es un poco como los monjes, tienen que pasar este ritual. Y este ritual eh, no lo conocía y me pareció súper bueno para reflejar todo esto del ego y del ser verdadero. Eh, el ritual consiste en, eh, por una parte, asistir al funeral de nosotros mismos. O sea, asistimos a nuestro propio funeral. La persona a la que, que va a entrar en esta orden tiene que crear un cuerpo eh, representativo de su propio cuerpo, lo más parecido, y lo incineran. Y durante la incineración, pues esa persona asiste y ve todo el proceso de ver quemar su cuerpo. Es una manera para ellos de disolver por completo su sentido de persona, de ser alguien individual. Y una vez que han asistido al funeral, y que ha ocurrido, además de bueno, cortar pelo y afeitarnos toman un nombre nuevo, que es el nombre espiritual, que muchos creo que sabéis que muchas personas pues tienen su segundo nombre, ¿no? Este nombre refleja la unión con la universalidad. O sea, el individuo desaparece, ya no tienen nombre Juan o Rosa, el nombre que adquieren es un nombre que refleja que son la totalidad. Por ejemplo, la unión a través del gozo o algún aspecto como pueda ser la pureza. Adquieren nombres así que son nombres que hablan del ser universal, no existe ya el individuo. Creo que es una manera muy, muy fácil de entender el, el trabajo que tenemos todos con el ego. Es tan fácil como esto, ¿no? Es olvidar que somos alguien individual, hacer todo lo posible por que se disuelva ese sentido de personalidad de tú y yo, que se disuelva por completo. Y así la persona es eh, invitada siempre a servir a los demás, a olvidarse por completo de ella misma y solo servir. Servir en el sentido de pasar de una conciencia de sobrevivir y necesito comer primero para, para sobrevivir. No sé si los demás han comido, pero yo necesito comida. O una conciencia de, de tengo que hacerlo lo mejor porque así sobrevivo, porque eh, la gente me prefiere a mí o todas las conciencias relacionadas con la necesidad de mantener esta vida, esta vida que tenemos. Para ellos es necesario olvidarse por completo de esta necesidad de mantener la vida, sobrevivir, sino de pensar siempre en todos. Si se come, comen todos. Si hace falta eh, apoyo para construir algo, todos apoyan. Eh, pensamiento de la totalidad, de la comunidad, de lo global, siempre, más allá del individuo. Hacer todo el esfuerzo porque no haya pensamientos que vayan dedicados a beneficiarme a mí solamente. Eso sería, digamos, un, un caer, eh, un fallo, <risa> uno, un fallo en nuestra evolución espiritual. Siempre si uno piensa solo para sí, eso sería para ellos. Se ve mal, es, la evolución espiritual debe de orientarse, a lo que llamamos en Chinen a la totalidad, al estado de totalidad. Ese somos uno, esa preocupación por todo el grupo, de que todo el grupo esté bien y no solo yo, de que si en el trabajo hay alguien que no está del todo, pues hacemos por ver qué le pasa a esa persona para que se integre siempre ese pensamiento de totalidad y ya extrapolado a la sociedad, pues más... Actividad también de la sociedad, siempre pensando como ahora con la, la situación del COVID, no pensando allí está muy bien, me voy para allá, me tomo un vuelo, sino es una situación global y cómo todos, cómo afecta a todos y cómo apoyar eh, de, de la manera en que podamos este mejorar eh, la situación. Siempre pasa el individuo cuando el ego disuelve. Pasa del individuo al colectivo, del amor, que necesito que me quieras a mí, a mí solo, pasa, hay amor para todos, dejamos fluir, todos reciben, reciben amor, amor incondicional, no importa lo que pase, cambia ese nivel, en otras tradiciones hace referencia a la activación del corazón, del corazón que pasa del individuo al colectivo y aquí abre al universo. Entonces, eh, bueno, quería compartirlo, de repente me acordé mmm, de, este, de este ritual y, y me encantó conocerlo porque sí es verdad que la India con los rituales son muy directos y es una significación, creo que genial, para todo el sentido de qué es el ego. El ego no es más que la sensación de individualidad, de creer que somos la ola, y no el océano. Y aunque tengamos conciencia desde una forma, está en perfecto sentido. No es como que hay que temer al ego, o ver al ego como algo malo. Simplemente entender el porqué de su existencia también. Por lo menos yo lo siento así. Entender el ego como una individualidad necesaria para preservar la vida de este cuerpo. Necesitamos recibir... Un mensaje del cuerpo, si hay hambre o si hay un peligro, es normal para preservar la vida. Pero que reconozcamos en el día a día, cuando pasamos de la sobrevivencia al el colectivo. Momentos en los que entremos en ese estado de sobrevivir y ahí no corresponda. Saber cambiar a la visión real, a la visión del ser. Y ahí en esa dualidad, vivir desde, desde la verdad del ser, desde la universalidad dentro de la individualidad. <risa> hmm. Entonces, hablando de Iyuanti, ese Iyuanti no es más que un término utilizado por Dr. Pan para referirse a ese ser, ese ser universal que también tiene la experiencia desde la individualidad. Llegamos a esa estrellita que viene de la totalidad de la luz, una estrellita que viene a cada individuo en el momento de nacer y esa estrellita... Tiene la misma frecuencia, tiene los mismos poderes, digamos, que la fuente. Como dicen en el cristianismo, ¿no? eh, eh, Dios hizo al hijo a su imagen y semejanza, algo así. Tiene la misma frecuencia, es la misma calidad de chi y las mismas posibilidades, porque es, es eso. Solo está teniendo una experiencia desde la individualidad. Entonces, cuando conectamos con ese y yo ti, estamos abriéndonos a esa vivir desde la totalidad, vivir desde eh, el potencial que tenemos como fuente creadora, pero en el cuerpo. Así, Doctor Pan siempre recomienda, el, bueno, recomienda, enfatizar la diferencia entre el, la fuente y el individuo entre el Chi original y Iyuan como Iyuan en su estado puro. En su estado puro, activo, quiere decir que podemos elegir la fuente, digamos que la madre dice que sí a todo, pero nosotros aquí, a no ser que tengamos conciencia, las cosas ocurren en automático y ponemos energía en todo lo que sea. Entonces eh, la diferencia es tener esa capacidad de elegir, de estar activamente, seleccionando. Así por eso siempre enfatizamos cómo utilizar este ser, cómo nos puede ser útil en la práctica de esta manera, saber que tenemos ese elemento decisorio, podemos elegir. Así si algo duele, podemos elegir abrir esa zona y que entre chi. Si no tenemos esa acción, si no somos activos, nos mantenemos pasivos, no podemos hacer cambios. Entonces el, el usar y Yo, anti el usar esta, esta potencial que tenemos, que somos, es de activamente elegir qué queremos. Por eso en el texto por ahí mencionaba doctor Pan, no hay nada que pueda, no hay nada que no pueda hacer, lo atraviesa todo, está en todas partes. Puede transformar cualquier energía, cualquier enfermedad la transforma, pero tenemos que elegirlo. Y es el gran esfuerzo. Así hoy por eso vamos a hacer un poquito de práctica también. Vamos a hacer un poquito de empujar montañas para activar esta necesidad de... de Usar activamente este potencial. Cuando más difícil es, más necesitamos recordar, ¿verdad? La naturaleza, porque rápido el cuerpo, con el chi que tiene, sería imposible. Pero si recordamos la verdadera naturaleza, dejamos fluir toda esta gran fuente, podemos sorprendernos, podemos dejar que el misterio se revele poder vivirlo, tener el, la bendición de vivirlo, observarlo. Ok, pues vamos a practicar, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un poquito de la chi primero y vertidos también haremos. Empujar montañas haremos poquito, ¿vale? pero la experiencia de vivir en el ser en el día a día y también en momentos duros de la práctica cuando los retos llegan okay. encontramos nuestra postura piernas abiertas y relajados Directamente cerramos los ojos piernas un poquito flexionadas mi Men Abre Sentimos esa firmeza de nuestros pies en el suelo y nuestro coronilla nuestro baihui ya preparándose abriendo hacia arriba conectando con el sí original que desciende en una gran columna a todo nuestro cuerpo, rodeándolo sosteniéndolo podemos balancearnos un poquito hacia adelante y hacia atrás, sentir como un péndulo nuestro cuerpo Entrando y entrando en una gran columna de chi de luz. Sentimos el cuerpo relajado, disfrutando de este momento, de sentir nuestro cuerpo moverse en el espacio. Cada uno de nuestros cuerpos como una alguita en el mar, meciéndose con la marea. Sentimos ese océano que nos rodea, un gran océano de chi puro que nos penetra y nos mueve hacia adelante y hacia atrás. Nuestros brazos caen también, muy sueltos. Nuestras manos sintiendo el océano alrededor. flotando en el océano, sintiendo que va calando y calando todo este chi al interior de nuestro cuerpo, disolviéndolo. Todos nuestros puntos abiertos, a través de ellos el chi fluyendo todo el agua del océano entrando en este cuerpo purificando nuestras piernas sueltas, subiendo a través de ellas gran columna de luz. Se funde. Desde abajo, bien lejos, bien profundo, subiendo esta columna a través de nuestras piernas. A través de nuestras manos llenan los brazos. A través de nuestra cabeza. Chi sí, fluyendo. Nos sentimos nadar, nadar en un océano suave y tranquilo, donde flotamos. nuestras manos suaves vamos abriendo y cerrando, empezamos a conectar en este fluir con un abrir suave como dentro del agua solo sintiendo el movimiento, el abrir suave flotando y cerrar Cuando abrimos, cadera hacia adelante, como meciéndonos. Cuando cerramos, mi men hacia atrás. Flexible, cuerpo suelto, flexible. Y vamos abriéndonos y abriéndonos a este inmenso océano de chi fundiéndonos con él a este ser en todas partes abrimos y reunimos, nos fundimos, disolviendo fronteras de nuestro cuerpo abriendo nuestros brazos en el espacio infinito y como un abrazo y otro abrazo y otro abrazo, vamos uniéndonos más y más a este ser que entra desde todas direcciones y transforma todo adentro. Todo el chi de nuestro cuerpo sale, todo el chi del océano entra. Poniendo ahora un poquito de atención en el centro del Dantien, sentimos este espacio, nuestra mente en él y desde nuestra mente abrimos este Chi hacia el infinito. Y traemos, llenamos también. Cae. El movimiento tan grande o tan pequeño como lo sintáis, solo nuestra mente fundiéndose en el ser en la totalidad del océano, disolviendo la ola, convirtiéndonos en este océano y fluyendo. Sienten la en iluminarse y iluminarse un gran sol. Puertas totalmente abiertas. Hi. ¡Ah! Uh... Continuamos en silencio Sintiendo la mente clara, iluminada y yo puro mezclado con todo el océano, fundido en él. Sentimos bien iluminado y puro. mezclado con todo el océano fundido en él sentimos todo el cuerpo de pies a cabezas en este abrir y cerrar sentimos todo el cuerpo iluminado A pies irradiando este y yo en ti en cada célula, de este ser dentro y fuera fundido por completo el cuerpo en este océano. y seguimos ahí fundiéndonos más y más, disfrutando del fundirse, Seguimos con nuestro movimiento de abrir-cerrar y agrandamos suavemente este movimiento, agrandando, agrandando, abriéndonos. Abriendo el corazón, abriendo la mente, abriendo al intercambio. Y abrimos, abrimos, y ahora sí abriendo, mantenemos los brazos horizontal al abrir y palmas empujan hacia los lados, empujamos, empujamos y tiramos un poquito, reunimos chi. Tiramos empujamos y reunimos adentro. Empujamos, reunimos. En este movimiento de onda, seguimos en este océano, empujamos, y reunimos una gran esfera de Chi nos rodea nos nutre empujamos y reunimos y ahora al empujar seguimos empujando y empujando Empujando, empujando y nos mantenemos ahí. La postura siempre buscamos, buscamos que esté cómoda. Mingmen hacia afuera. Rodillas un poquito flexionadas. Mentón hacia adentro. Vaihui abre. hombros relajados y empujamos y ¿sí? pensamos en esa grieta que se abre esa oportunidad de despertar que tenemos todos esa grieta que se abre en la montaña esa montaña que esconde el tesoro Y ahí estamos en esa grieta queriendo abrir y abrir, separar en dos esta montaña para llegar a ese tesoro. Nos relajamos, traemos la mente al centro y yo en ti se observa a sí misma. Y permite que la gran abundancia de todo el universo fluya y fluya a través de nosotros, eligiendo sí en cada momento que sintamos dolor o incomodidad. Elegir, abrir al ser, a que fluya, a que mueva montañas que físicamente serían imposibles y en calma nos mantenemos en ese gran campo de chi que nos sostiene, nos alimenta mente en calma en el centro del cerebro, en calma, se mantiene ahí para solo sentir el chip, si se mueve, va a sentir el cuerpo, así que solo el trabajo, sentir el chi, mantenerse en el chi, para que la corriente fluya, olvidamos el cuerpo, solo mantenemos en el centro de cerebro, observando el chi que está en total calma. En total calma permitimos fluir el Chi y Yuan-Ti emite a todas partes en nuestro cuerpo, ese Chi que fluye y fluye de maneras impensables. Sin miedo, empuja, confía, mantente en el chi. cuanto más incómodo llegamos más confiamos en este Chi más nos abrimos a observar lo que es posible cuando se le permite mantenemos en calma observando la abundancia de Chi en Iyuan Chi Cuerpo flota. El océano de Chi nos mantiene flotando, olvidamos el cuerpo, Sentir el Chi flotando. okay suave, bajamos los brazos suave, Descansamos manos en el campo, juntamos piernas y suave elevamos nuestros brazos en una gran esfera de chi. canal abierto al infinito manos sobre la cabeza vertemos chi a todos nuestros brazos, hombros atravesando la cabeza, nutriendo pecho abdomen, piernas, un fluir constante y abrimos a esa circulación, elevamos chi, suave, manos sobre la cabeza. Vertemos chi a toda la parte posterior del cuerpo. El cuerpo entero fluyendo y fluyendo más chi. Y de nuevo, infinidad de manos subiendo, subiendo, una gran esfera de chi, todas nuestras manos juntas, una gran esfera de todo el campo y la vertemos hacia el canal, medio del cuerpo, vertemos ese tubo, vertemos canal medio de las piernas todo el cuerpo nutrido, una vez más, elevamos chi, gran canal que nos nutre a todos y vertemos, vertemos a todo el campo chipuro de conciencia pura vibrando en cada una de nuestras células, y reunimos ahora de los lados. Recogemos de todo el campo y traemos al dantien, manos sobre el ombligo, descansamos en el centro del dantien. De lantien, subimos a Ivanti, al centro del cerebro, descansamos, observando al maestro adentro. Ok, separamos manos, abrimos ojos, observamos a todos los maestros afuera. Muchas gracias a todos por crear este campo conjunto, por compartir esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias buenas noches. Ha estado estupendo. Rocío. Gracias, gracias, Rocío. Gracias desde México. Hola. Hola. Gracias. Hola. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Hola. Gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Hola. Hola. Hola. Hola. Un abrazo para todos. Hola. Gracias. Gracias. Lori. Uh -huh. Hola. Gracias. A todos. Gracias. Rosita. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Sí, Gracias. miércoles. Estamos. La fiesta continúa. Ay, Qué más allá. Livia eh, Ave María. Ave María. Eh, Ave María. Porque no es para esa pena.